¿Quién se comió este jamón? ¡Lupe! Ah, ¿fuiste tú, Chocolatín? A ver, Dolores Dime quién fue Pinche Chocolatín güey! A ver, Pita Tú tienes la última palabra ¿Quién fue? No, pues sí, pinche Chocolatín